Los artistas del mundo siempre han buscado escenarios naturales vírgenes para sus obras. David Popa es un muralista terrestre de origen estadounidense, radicado en Finlandia, que busca los lugares más desafiantes y únicos para plasmar sus obras, como las tierras altas de Escocia, los bosques de Nepal, tierras tribales de la India, capas de hielo en el mar Báltico. Esta obra se llama Prometeo, se encuentra ubicado en la isla de Creta, en Grecia, donde utilizó pigmento negro de carbón de coco. Así como blanco de concha de ostra, que dan como resultado final un mural al fresco terrestre efímero y masivo que lo desvanecen los elementos. Suscríbete a mi canal de YouTube, me encuentras como Blog Arte Plus.